Muy bien, estamos en un eh, extraordinario sitio, aquí en el Downtown de Miami. Un sitio maravilloso, sobre todo, porque tiene una historia, una historia de vida empresarial de una familia que lleva trasegando en este maravilloso mundo de los almacenes eh, llenos de decoración, de categorías muy importantes. Y hoy tenemos a alguien muy especial, que es la gerente de operaciones, Marianela Ortega, que nos va a hablar de Alice en detalle para que ustedes compartan con nosotros esta fantasía del sitio. Marenela, ¿qué hay? Un placer que estés acá con nosotros. Para mí un orgullo y yo creo que es muy importante que la gente empiece a conocer a lo largo de un recorrido que vamos a hacer a través de tu tienda y conozcamos un tanto de lo que es Alice de Verdad. ¿Cuánto tiempo llevamos en Estados Unidos como marca Liz? Tenemos un año, exactamente, empezamos para la temporada de Navidad del año pasado Ajá. y ya bueno, esta es nuestra segunda Navidad acá en, en Estados Unidos, en Miami específicamente y vinimos este año a inundar Miami. Estamos en, en, en varias locaciones y, y bueno, estamos acá trayendo todos nuestros productos y, y todas nuestras colecciones al público de Miami. Muy bien, exactamente Marialena, los clientes que vienen a este sitio ¿Qué se van a encontrar? Ahorita, bueno, en nuestra temporada navideña eh, van a encontrar muchos artículos de decoración, pero somos navideña, pero somos una tienda de muebles y decoración que le ama y que le gusta mucho la Navidad. ¿Por qué no nos vas detallando un poco los espacios que han sido asignados para esta temporada de Navidad, Marianela? Claro que sí, Hernán, un placer hablarles por lo menos de esta colección, que bueno, que se roba mi corazón y el corazón de muchos. Esta colección se llama Aspen, es una colección en donde vemos eh, bien... Eh, eh, muchos aspectos rústicos eh, mucho también lo que es el rojo las cerezas, eh, los cherries como tal que son eh, bien emblemáticos de la Navidad. Estos diseños ¿Son exclusivos de Alice o son algunos productos que se viralizan en diferentes mercados? No, tenemos la exclusividad de todos nuestros productos. Son productos diseñados por nosotros, fabricados eh, por nosotros y de esa manera nos encontramos con artículos que son propios, diferentes, son Alice. Esta es una Navidad, digamos, diferente, que nos incluye los tonos azules, incluye un poco lo que es el mundo marino, uh -huh. esta se llama Costal Ajá. y... Incluye todo lo que es el mundo marino, estrellas marinas, un floco de dorado y, y es una eh, colección bien nueva para nosotros y que se puede combinar de pronto con otras colecciones, como la que dejamos un poco a un lado, ¿Esta? que es una de las uh -huh. más queridas y. y y, y de más tendencia también este año que es todo lo glam, incluye el negro, Ajá. que para muchos sería un guau, wow, el negro, pero sí señores, el negro está eh, con nosotros y hace algo bien moderno, bien bonito, bien diferente y hace una Navidad con mucho más estilo como su nombre lo dice, el glam, como te dije Alice llegó desde hace un año para tomar el estado de la Florida, para tomar Miami estamos ahora en el centro comercial de Falls, estamos uh -huh. en el interna National Mall, uh -huh. estamos en Boca Ratón y esta es nuestra eh, llamada principal que es Downtown. Downtown. Sin embargo, en todas nuestras tiendas van a encontrar todas las colecciones que tenemos y todos los productos que ofrecemos. Además, que está en un sector maravilloso, porque lo digo a ciencia cierta. Primero que todo, está muy bien ubicado, es muy fácil llegar tiene un acceso muy importante para las personas que quieran acercarse porque tiene parqueaderos al lado que son muy fáciles. Sí, ahora que, que me hablas de eso, bien importante destacarles tenemos tres horas de estacionamiento gratuito en, ¿En, la, en la torre Miami Tower que queda justo atrás de nuestra tienda, ah, entonces bien. pueden venir y comprar con tranquilidad sin tanto estrés de que el ticket, sin tanto estrés <risa> ni pagar no parqueo porque tenemos tres horas eh, para eh, estar acá es sin ningún costo. Buenísimo. Ven, muéstrame un poco más porque esto es una fantasía. Esta colección se llama Magic. Mm. Eh, eh, podemos ver bastantes imágenes de lo que es santa de lo que son los muñecos de nieve eh combinando mucho los tonos rojos y verdes brillantes, entonces bueno es una colección que digamos bastante clásica para aquellos que siempre dicen la Navidad es blanca y verde y la Navidad es Santa Claus y es eh, los Snowman, pues aquí la tenemos y es una colección muy querida por nosotros Muy lindo. Muchos podemos decir oh no, mm. es exclusivo, eh, se traduce en mucho dinero mm -hmm. y realmente no eh, somos una tienda de gran trayectoria eh, que hemos estado en todos nuestros países latinoamericanos y por eso hemos trabajado muy duro para tener buenos precios y poder ofrecer en el mercado precios que sean realmente accesibles y, y poder llegar a todos los, los hogares con esa ilusión de la Navidad. Pues lo dicho, hecho está. Marianela, gracias por haberme invitado a, a esta rápida y contundente visita a través de Alice. Y a ustedes quiero de manera muy especial recomendarles, sobre todo en esta época, si usted quiere tener su casa hermosa, su oficina, quiere que su familia, sus amigos cuando lleguen digan wow Estamos con este espíritu navideño. Venga, Salis, va a encontrar lo mejor de lo mejor. Gracias, Morelena. Gracias a ti, Hernán. Gracias. Un placer.